El Señor, tres tentaciones, porque ya vio y sabemos que la tentación no es pecado. Él fue tentado para que tú y yo podamos levantarnos también de él. las tentaciones. Y mira este diálogo que se llena, ¿no es cierto?, con Satanás. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ello, porque a mí me ha sido entregado, a quien quiero se la doy. Pues si tú me adoras, todo será tuyo. Y el Señor... Le dijo, amarás al Señor, tu Dios solamente. Palabra, palabra de Dios, hermano querido. La tentación del poder. Tú puedes todo, te doy todo, pero me tienes que adorar a mí. Y él dice, solo hay que amar al Señor. Hoy día, ¿qué dioses tenemos? El dinero, el poder, la locura. Los vicios, el alcohol, la droga, hermanos queridos, por ahí vamos, no, en este tiempo que hemos estado, ya a lo mejor algunos me dijeron, hermana, al final de me hagan un recuento de nuevo todos los ayunos, y por ahí alguien me dijo también, ¿no es cierto?, me volvió a recordar que el vicio de uno era la droga, y que él había reconocido que era la droga, y que está ayunando, está ayudando y está pidiendo ayuda porque le está costando mucho. Te das cuenta, cada uno, a lo mejor está lista no te tocó nada, nada de lo que sea, Ay, yo no tengo nada que ayunar. Pero si sí, ahí ya solo diciendo eso está la soberbia. Ahí solo está la soberbia, te das cuenta. Así que vamos pidiéndole al Señor. Pensemos en las tentaciones. ¿Qué tentaciones tuvo ya, del hablar mal, del pelar, del mentir, de la gula, <risas> tantas tentaciones de seguir en la cama, de no levantarme, que las otras personas hagan, no, tentado sigo con el juego, pero no, no importa, después rezo, ¿va? en vez que sea al revés, voy a rezar el Señor y después yo me regala un tiempito para entretenerme, porque tenemos que tener que me voy a dedicar, no voy a salir a pasear y qué sé yo, pero me dijeron que había un grupo de oración, no voy para el la tentación de ir allá al mundo y el Señor te está esperando. Te fijas, todo el día tenemos tentaciones, así que hoy día, en nuestro examen de conciencia en la noche, veamos cuántas tentaciones vencí, dije yo no el señor primero no tengo que ir a ver a esta hermana que está enferma, tengo que llamarla en vez de dedicarme a pasear ¿sí? bueno, vamos a ver que vamos a encontrar siempre algo que me va a ayudar a mejorar me va a ayudar a ser mejor en este camino en este proceso de salvación porque es un proceso un proceso de ir más acercándome a este encuentro con el Señor, cuando, cuando Él quiera. Así que, hermanos queridos, hoy día amar al Señor. Pregunta, quién amas más? ¿Al dinero? ¿Al poder? ¿Al vicio? ¿A los juegos? ¿Quién es prioridad en tu vida? Y recuerda que el Señor dice, amarás al Señor por sobre todas las cosas.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 Hoy te Nosotros quiero declarar mis no manos Pues no en Hoy te Señor, quiero yo no Lo Señor, siento Señor. en mi corazón Si tú te amaste Quiero de miedo, declarar mi amor Ahora lo siento yo Hoy te quiero declarar Como se puede llegar a amar Hoy te quiero declarar, no declarar mis manos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 quiero declarar